Bienvenidos, sé que a lo mejor no se ve muy bien por la sombra mi cara, pero bueno, me gustó mucho el arbolito y pues quiero dar la bienvenida de esta manera. Yo soy Pepón y bienvenidos a esta serie de videos que he decidido llamar el Hip Hop Espiritual. En un momento más les voy a explicar por qué razón la llamé así y pues comenzamos. Qué es esto del hip hop espiritual. Bueno, cuando yo comencé a averiguar acerca de todo esto de la espiritualidad, yo comencé específicamente practicando yoga y meditación. Y esto sucedió cuando tenía entre 19 y 20 años. Y debido a la manera en la que yo empecé, que, mi, que imagino que muchas de las personas que están viendo este video. Probablemente tienen una historia parecida, y además yo conozco mucha gente que tiene una así. Eh, yo no empecé en la espiritualidad en un templo o en una tradición muy rígida, ni tampoco en una sociedad muy selectiva. Eh, yo empecé en la espiritualidad debido a un suceso que no es momento de contar en este momento, pero tal, probablemente en algún otro video lo haga, es muy inter... me parece que es muy interesante eh, y debido a ese suceso empezó a haber en mí una sed de búsqueda muy, muy, muy grande y por consiguiente me empecé a, a llenar, a informar de diferentes tradiciones y diferentes conocimientos, técnicas de conocimiento interior. Creo que ese tal vez sería el mejor término para llamarle, de conocimiento interior. Porque la, la palabra espiritualidad la hemos asociado tanto a cuestiones que a mi parecer están un poco equivocadas, como, digamos, ceremoniales, sagradas y otras cosas. Eh, pero bueno, <ríe> me estoy perdiendo de la historia. Entonces, debido a eso, como yo tenía 19 y 20 años, nunca vi la espiritualidad como algo serio o como algo que merezca demasiado respeto, al menos no el respeto así de veneraciones y y como cuestiones muy muy muy rígidas y, y muy estructuradas, sino que por el contrario Siempre lo vi como una más de las cosas que yo hacía en mi vida. De hecho, para mí era un hobby, era una cosa de la que me enorgullecía y la que quería platicar con todo el mundo. Y estaba muy emocionado de saber y conocer más. Era una más de las cosas que hacía, como por ejemplo, en ese entonces yo tocaba la batería, era músico. Me gustaba mucho la música y también me gustaba mucho bailar. Y me gustaba mucho ir de fiesta y también me gustaba la espiritualidad y trataba de combinar todo esto. Entonces... Y bueno, sigue siendo así, o sea, ya pasaron 10 ya pasaron años, ya pasó mucho tiempo, pero yo sigo tomando la espiritualidad como algo así. Entonces, eh, me gusta pensar que, con esta visión que tengo, he pensado siempre que en la, espiritualidad hay, ah, en la espiritualidad moderna hay tendencias. Hay algo así como lo que podría ser, por ejemplo, el pop espiritual, ¿no? Y pues aquí quiero aclarar que yo estoy completamente a favor de, del pop, tanto en la música como en la espiritualidad, ¿no? Y bueno, que sería la espiritualidad popular. En, y que serían tal vez todos estos libros y estos audios y estas frases de autores que probablemente todos alguna vez hemos visto. Que circulan en las redes sociales y son de, no sé, de autoayuda, de motivación personal, de conocimiento interior. Y son cosas que nos hacen sentir muy bien a todos y nos dan... Cierta paz y confort en momentos eh, de tristeza o de reflexión, tal vez. Probablemente las religiones, si bueno, si fuera música pop, pues tal vez las versiones más entendibles de las religiones y tradiciones espirituales más conocidas, probablemente formarían parte de ello. Eh, y bueno, seguimos con esto. El, el rock, por ejemplo. El rock, para mí, el rock en la espiritualidad serían las artes marciales y tal vez más específicamente las artes marciales chinas por ejemplo los monjes Shaolin no sé si ustedes saben pero las artes marciales chinas en su, to su mayoría, si no es que en su totalidad si alguien por ahí sabe el dato por favor corríjame eh, han vinculado el desarrollo energético espiritual del ser humano con el desarrollo físico, eso es una cosa muy muy interesante, al igual que el yoga, eh, solamente que ellos llevan la, el movimiento de la energía no solamente al interior del cuerpo, sino al exterior, porque ellos tenían que pelear, la historia de las artes marciales es muy muy interesante, eh, pero bueno, entonces, debido a esto han llevado el desarrollo espiritual de la, a, a la par con el desarrollo físico y la fuerza y la capacidad de movimiento y de ataque del cuerpo eso ha hecho que desarrollen técnicas del manejo de la energía y de la conciencia que no encuentro otra palabra que decirle como para llamar, no encuentro otra palabra para llamarlas que super hardcore porque puedes ver a estos hombres romper hierro con su cabeza o caminar entre fuego o ser levantados con flechas, cosas que, que son literalmente increíbles. Cualquiera de nosotros moriría al intentar algo así, pero ellos han logrado un manejo de la energía tan impresionante que lo logran hacer. Y bueno, si siguiéramos con esta clasificación, tal vez, no sé, a mí me parece que el yoga sería algo así como el indie rock de la espiritualidad. Pero bueno, no quiero seguir más. Aunque si alguien quiere opinar, me encantaría escuchar lo que ustedes piensan y cómo, cómo seguirían ustedes esta clasificación. actuales me sirve para explicarte que yo quiero con esta serie de videos desarrollar una especie de hip hop espiritual ¿por qué hip hop? porque me interesa mucho que se desarrolle un movimiento que sea urbano que tenga su desarrollo en la calle y en la vida diaria más que en creencias o en tradiciones muy rígidas me gustaría que fuera una cuestión práctica pienses de cierta manera o que creas determinada teoría acerca de la vida simplemente voy a darte técnicas herramientas para que puedas llevar una vida mucho más feliz y plena es más de hecho voy a darte técnicas herramientas que me sirvieron a mí para llevar una vida más feliz y plena y que le han servido a otras personas pero lo más importante es que tú puedas tomar las técnicas que te sean más útiles para tu vida y aplicarlas en ella y de esta manera a través de tu experiencia todo este conocimiento puede crecer y compartirse con otras personas y de esa manera toda la humanidad puede crecer. Y bueno, todo este conocimiento yo lo adquirí al estudiar diferentes culturas, diferentes métodos de sanación de terapias, de autores, diferentes pensadores, diferentes filosofías. Pero es muy interesante que todos ellos apuntaban hacia una misma cosa, porque al final todos eran humanos, todos lo que querían era lograr la evolución de la humanidad, lograr una humanidad más amorosa, más alineada con el espíritu, más alineada con la unión, con la conciencia de la unión de toda la humanidad y de todas las cosas. That's it. This was just like the presentation video. It's my way to say hello world, I'm Pepom and I'm going to talk about the spiritual stuff. So I hope you all like the spiritual hip-hop proposal that I'm doing now. And I hope you follow me on the next video where I'm going to talk about the place where a lot of the spiritual teachers have started Suffering see you there, see you. And please don't freak out. I'm gonna be speaking English and Spanish in these videos so. mm, I just really want a lot of people can watch it. She loves I